que protegía a los pescadores o a los navegantes de China para Vietnam Nos vamos a entrar y al templo Hicieron los chinos y también para como punto de reunión, les 100 sala de reunión Este es un gran tsunami Ajá, y ahí están los ayudantes de la diosa del mar que nos explicaron. Un jarrón gigante. Creo que Ha habido personajes importantes que han venido aquí. La presidenta de Estados Unidos, ah, no, no la presidenta de Estados Unidos, sino la esposa de Bill Clinton. Que más no Pues ya me imagino que son personajes importantes han venido aquí este edificio tiene 300 años vean los pisos Estamos. estos son como no sé algo no está dedicado este, a alguna religión sino a la diosa del mar Entonces, al final está. la gente le hace reverencias nosotros que rescatamos a los náufragos pues a lo mejor los náufragos ¿eh? se encomendaron a la diosa de demás wow, oh, qué padre está esta fuente está increíble Esa es otra parte del templo Y los pisos, el diseño de los pisos Sí